Otra, otra primicia, vamos a ver ¿Toma ¿Toma primicia, es? de, ¿De que esto, vamos a ver, muchachos, pónganlo ahí. Ay. Que viva mi equipo, no me baje la cabeza usted, que el Licea hace tiempo que se fue, en la me capital tan fría. Luz, honradamente de ser fanático de los gigantes de Cibao. No, Yo, no haga me eso. retiro. Haga eso, no haga sí. eso. No, no haga es personal, eso. yo puedo hacer que yo quiera. No, no. Eso es algo personal. usted es un influencer. No, ah, pero tengo vida propia. Usted es un yo influencer. Puedo no, lo, es, lo, es que no. lo que usted piensa y lo que es usted que hace, no, mucha no. gente lo... No hay fe y testimonio de que yo no mandé eso. Está bien. Ponme aquí, flaco. Pero, hijo, no sí, no, si no está en contra, tú mía también, porque... <risa> <risa> no, hay que, hay que preguntar, usted es de los míos, <risa> pero... Y eso, que hoy es miércoles. Ahí está Villalona dando golpes bajos. No, no. Eso fue mandado. Eh. Eso no, fue mandado. Eso fue no, mandado. no es que diga. Eso fue lo mandan amables. Pome aquí, acércame flaco. Que amable llegó el otro día. Yo soy uno de los fanáticos que lloro, pataleo y sufro mi equipo, los gigantes. En ese entonces, perdieron unos juegos que no se debían perder. Porque yo pierdo batallando. Sí, sí, sí. Yo me ahogo nadando. Pero no es que eh, usted va a perder y que por los dos Cacumacos, no. Yo soy un fanático que me duele mi equipo, me quillo, hago de todo y puedo decir lo que sea. pues yo soy un fanático puro. El que no le duele su equipo es porque es un pirata. Claro, Eso es verdad? Claro. Ya lo saben. Cuidado con un meme que me hagan. Ya, ya no se no, no, acuérdate, acuérdate, yo te mandé un vas WhatsApp, que te cogieron eso. señor no, no. uno de los. Usted lo que no puede Oye, se puso adelante. Se puso adelante. Se puso adelante. fue WhatsApp, como quien dice, agárrate, que viene ahí. Yo se lo mandé. Ahí, que ahí, dije, del altar. Mírenlo ahí, ahí me le en la A a una gorra. ¿Y es ahí, están haciendo unos memes Ey, fuertes. No no, no, no, así no, nada. así no, así no. no, más, no. Pongan así otros no más pongan otro más, pongan otro más. Y yo no he visto esa versión de gorra con la, con la A tan grande. Con la A tan grande. <risa> no, ni esa la Esa no ha salido. Ni la, y fue un pollo que le puse <risa> en eso de este abajo. <risa> es la guinea. Ni la. Ni la ni li, ni los chinos se crean no, así. El saga, no, no, el No, el no, no, Tín eso es Photoshop. No, no le quedó eso bien. No, le usted le quedó a bien un eso, daño a No, no le hagas no, le no, no. un daño a esto. Le quedó bien, Villalona. No, ese usted. no soy yo. Voy a andar con el teléfono ese prendido, no Villalona. Ese no soy yo. Usted sabe que usted ese yo sitios aquellos? Ey, ey, ey. No, ey, ey, no, no ya no. Pues toparse en el estadio. No, no, ya no. eso, eso no soy yo. Ya no hago eso en la huelga a ¿Eh? ti <ríe> Eh. poniéndote adelante. No, adelante. No, no, te decía te ¿sí? te ¿sí? papá mío cuando me encontraba robando no, no, me no. salame cuando tú ibas, yo venía. Eh. Y yo me senté los dos. Ese video que, se, que circuló, eso, ese, eso, ese video, eso, video exactamente, se lo mandé a Néstor y dije: Mira de esto. Villalor. Yo, yo le quería venir un embuti. Vamos, no, con guineo plástico, Villalor. Yo le quería venir con un y papá mío. No, porque yo venía. Acuérdate de esto. Villalor, Acuérdate esto. Ahora agárrate. Que le guapa a todos los camarógrafos de aquí. <risa> Atención, Christopher, tú que eres otro también. Y doble A, monte, <risa> y, y el chocolate. Que y fuera mudo <risa> fuera más bonito. Pues, ¿Eh? pero aquí, Estoy para ustedes qué, pues ya. ya. Mira. No. <risa> Mira, acuérdate no, no, que ese no, no, video... Ríase, lo, ese video fue de los <risa> más vistos, de, te, de los osobrosos, El video de lo, del programa especial que se hizo al día siguiente cuando terminó la serie final. Y ese video, señores... Va por 35 mil visitas en Facebook solamente. O sea. Wow. O sea, o sea que, eso es no, por la se Pam se para mujeres. Se se no, no, no, no. Es que eh, los fanáticos, ¿verdad? En desahogo, ¿verdad? Este programa Yo se convirtió en la tribuna del desahogo de los gigantes. Eh. Entonces. Pues no es puro entonces. Pues no es puro. A mí me duele que pierdan no, como la también, También o sea, jugando. Ah.